Gente. de YouTube estamos aquí con un nuevo video más para ganar y hoy somos los Fuck Bueno, hoy el día de hoy vamos a hacer uno uno de los retos no conocidos pero inventado por los liceístas que aquí en Venezuela que se llama? Sí, ¿Cómo se llama? ¿Qué probabilidad hay? El, el juego se, se trata así Un ejemplo, yo digo eh, Carlito ¿Qué ah, probabilidad no. hay se de... Mismo, la eh, mela a la pared de que tú te pongas en cuatro y te coja ajá, que, que le pongas en cuatro y que se lo coja y yo, tiene que tiene que decir un número de 0 al 3 en su mente voy a decir un ejemplo ¿Qué de que prueba de carlito que lama el del piso 1, 2, 3 bueno, esa es la idea yo, tengo, yo pienso el número si yo digo 3 y él dice 3, pierde y él tiene que hacer reto y si nosotros si yo digo 3 él dice 2, no hace nada. Bueno, eh, entonces empecemos al reto. Ah, ya empezaste. <risa> ah, bueno, eh... Así es. Vamos a elegir por cara cruz ¿Verdad? Eh, cara. Que... Yo soy cruz Si Galito cae cara, a él cara, él primero me va a decir cuál es el reto que voy a hacer. Y si yo cae cruz yo le digo a ¿Qué? Acaba, ¡Toma! Ajá, ajá, ajá. Ajá, bueno. Vamos. A ver, ¿qué reto te pondré? Te... Te reto a que... Vamos a ponerte una fácil. Que la más el piso. Dale, eh... Dale. Ah... Un, dos, dos, tres, dos, dos. ah, <risa> empieza a ah, lo, halo, Ahora venga lo, a ah, ¿Qué reto? Qué reto. probabilidad ¿Qué que la mi chancreta. Que la usted sucia. ¿Por cuál parte? ¿Por esta lado? Ahorita aquí va la planta ah, Dale, bueno, vamos a empezar. Vamos cero. a empezar, vamos a acabar con esto, ¿vale? ¿no? Dale. Uno, dos, tres, uno. Cero. Cero. ¡Toma! No, no, bueno, no, le estoy ganando. Dale, no, bueno, esto no, ¿Eh? eh, Ah, sí, bueno, ya. a empezar a subir de nivel. Te reto a ver este, uno, ¿qué probabilidad hay de que mm, este de que ahora tú lambas el zapato? Por aquí. Ah, <risa> <risa> ¿Vieron? Ya lo quería hacer. ¿Ya? No. Ajá. Dale, uno, uno, dos, tres, tres dos, seis, dos. Bien, dale. Ay, mi... que la mechanita. Vamos por aquí. Estamos empezando a subir nivel. Oh. Dale. Uno, Uno dos, dos, tres. tres, dos. tres. <risa> Ninguno la lo está logrando por ahora, pero bueno. Bueno, estamos bien, dale. Ahora te reto a que le beses los pies a la directora. No. Dale. Dale. Uno, Uno, dos, tres, cero. ¡Oh, no! ¿Por qué? ¿Qué prueba hay que haga lo mismo? Uno, dos, no, tres, dos. Tres. ¡No! ¡No! no. no. ¡Sale! Sí, sí, sí. no. ¿Te la cámara? Bueno. Muy bien, gente. Aquí. ¡Por qué? ¡No! Ay, Tal vez pues. no, lo besaste. Lo no cuadras. Ay, qué asco. Muy bien. Y asco. Mal error. Ajá. A ver, que otra cosa podríamos hacer porque está todo medio aburrido. menos A ver, me toca. Ah, ¿verdad? Me toca. A ver. Sí va. sí va sí sí sí ah no pero pero sí o será que no sí sí te reto a que te tomes una tapita pero no una no no una tapita si sí, una tapita de aceite, a ver uno, uno dos, dos tres cero. Cero. No, ¿Van? no, sí, sí, sí, sí. no, no, por... no, por favor Dios ayúdeme. Ah, qué probabilidad hay, que. Eh... No sé gente, que te lames un. Que te lamas la mala, No sé cómo voy a. Ah, bueno, sí, sí, puede bueno. Nah, bueno, qué bueno que me eché eso de antes, pero nada. O sea, no es feo. Ya. No tengo. <ríe> ya. Y tiene de <ríe> aquí. Okay. Ajá. Uno. Dos, dos, dos tres. ¡Uno! Tres. uno. Diablo, diablo, huele, pelo! Ajá, que la manete. ¡Nah, así, nada, para aquí, así, a caleta, así, no, no, tampoco, así, sí. dale, uno, uno, dos, tres, cero, bro. ahora es que hace lo mismo con mis pies. bueno el mío no está tan sucio pero igualito vale, vale 3, 1 2, 2, 3 3, 3 3, no, no, yo lo dije primero yo lo dije primero vale, y vale, mira vale, vale, vale. otra vez, otra vez, otra vez, tiene que ser rápido vale. 1, 2, 2, 2, 3 2, 3, 2. 2. Oh, No 2 no. No, no, que asco, que asco que asco no. el Camino se arregla allá y, y, y me pone sucio. La casa total. Se no, no, no. está preparando psicológicamente. Psicológica y físicamente también. Estoy súper raro, pero bueno. Venga, hace su pata. <risa> también me das mi pero bueno. Ya, nah. <risa> de, de la pata, chaval. Bueno, no, me... de la pata. Para no hacerte lo más difícil, nada más en el dedo así, listo. Para no hacerte lo tan difícil. Oh, estoy teniendo que clemencia con él. La chupadita. <risa> Qué asco. <No>. asqueroso. <risa> Ay, no me mate. Ay, hasta a mí me dio. ¿Eh? Pensar que yo también ¿Eh? daría eso. Te la va a me Ojo, ya. Listo. <risa> Ahí ya. Dale. Uno, Uno. Dos. dos. Ahora es lo mismo con tu familia chacleta. No. 1, 2, 3, 2. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a hacer la última que esta va a ser más difícil todavía. Que esta vez lo voy a decir yo. Ya, ya, ya. No, lo tengo que decir si yo. No, te, te, tú me diste a mí ahora. Ah, no, mentira. Yo dije, sí, yo. Ah, ¿verdad? Tiene que decir. El, este va a ser el último. Si no se hace, bueno. A ver. Quiero algo difícil. pues en la calle también, no sé. No sabes Que hay un descarrando. No, no, bueno Qué crueldad hay que besar el piso. Pero, no, de allá pero que, que lo lamas el piso. De allá afuera. Sí. Que le paten los carros. Vieron. Vieron. Lo que está haciendo conmigo. Sí, ya, ya sufrí sí. mucho. 1, 2, 3 3, dije 3 Dije 3, tres. dije 3 tres normal Dije 3 tres normal. ¿Tres normal, dale Ahora vengo yo Terreno Aquí Salga hasta sal afuera no, nice. Sí, sí, que salgas afuera. Nice. Sí, bueno, al menos ahí en tu porche, pues. Ajá. En tu porche. Ajá. A ver. Y que hagas lo mismo, pero con la pared. De allá. Uno. Uno. Dos. ¿No? Tres Viene. cero. Venga yo. Ya terminamos Bueno. O una última último y ya se ha el día te reto que haga lo mismo pero a la pared pero no me piso Ahora agarra esto uno dos dos uno dos tres, uno, dos dos por fin. dos Vamos a ver un pequeño corte. Un pequeño corte. Un pequeño corte. Uh, tiene que ser en el piso, aquí estamos no, ya. Pero el piso, del piso. No, ay, no del piso. El piso del, del piso, por favor. Bueno, vamos a empezar ¿Tiene aquí. Tiene pegar la lengua completa así. Ajá. Pegar la lengua hacia el piso. Bueno, ay, Dios. Dale Randy, muy bien, quédate ahí. Permiso, quédate ahí, Randy. Permiso. Bueno. quédate ahí Randy. Vamos a empezar ya aquí con la última y bueno. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Va a ser aquí donde estoy pisando. Dale. Señora camarógrafa, por favor, grabe bien. Nah, no, sí, en el culo de Randy, imagínate. Que peguen la lengua al piso. La lengua al piso. Por 5 segundos. Ahí yo escupí dale, hace no, rato. Dale. ¿En serio? Dale, sí. dale, sigue, sigue. Mira la mancha negra en esta. Dos. Ahí también creo. No, güey. Dale, no, dale, dale, dale. Uno, dos, tres. Aquí ahora son cuatro asqueroso, asquerosísimo. 5. Ya. No. Eco. No. Eso. Sí, sobre todo. Sí. Aqueroso. Sí, vale. Bueno gente, entonces esto lo. Esto, esto es todo. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, espero que se suscriban, le den like y den la campanita arriba. Entonces, voy a ir al baño a vomitar porque eso fue un asqueroso. Ya, Dale. Ah, Dale. La... Dale, para la grabación. <laughs>